Eh, a nombre del Departamento de Comunicación eh, invito al doctor Manuel Guerrero a que pase al frente y a nombre del de Espacio de Creación Transmedia invito a Mario Márquez que es el coordinador de, de este... y que den unas palabras y podamos inaugurar este mural a todos y la verdad es que un mural como esto le da no solo vida, sino que también refuerza la noción de, de que se, a qué se dedica este espacio, que es la creatividad, la creación, la innovación, eh, digamos, sin mucha formalidad. ¿no? Entonces, la verdad quiero agradecer muchísimo a Mari Carmen por haber tenido esta iniciativa, a Mario, al equipo del, del ST, todos los que participaron en esto, y sobre todo, bueno, pues a nuestros creadores, a, Smith, a Jesús Benítez, y a Jonathan Job Gondo. Muchas <tose> <tose> gracias y pues, declaramos inaugurado este mural oficialmente. Hey. <tose> y más agregar que... Pues es esta idea de, de frescura y creatividad en con animación y los diversos medios a lo que estamos tratando de meternos en este nuevo espacio en la Universidad de Iberoamericana y eh, pues todos son bienvenidos para que hagan de este su espacio de creación. Gracias a los artistas y a Maricar Comoción, festival de animación, los invitamos a seguir el resto de la programación en nuestras redes sociales y no sé si quieran agregar algo. Sí, a todos los que estén aquí hoy y que vemos que les encanta la animación como a nosotros, inscríbanse sí. al, al encuentro de animación porque ahí vamos todos a, a crear una, un ambiente y una atmósfera de eh, colaboración creativa sin un fin de competencia eh, negativo, sino al contrario, ver el talento que tenemos todos, cómo lo podemos compartir y cómo puedes aprender y cómo resolver los demás sus problemas de animación o sus situaciones con la animación. Ojalá lo, los podamos ver el sábado en locomociónfest.com diagonal pueden encontrar toda la información para inscribirse. Pues muchas gracias a Ley por recibir este proyecto. <risa> Ahí está, derecho.